Está violando el derecho a vivir. En el contexto de la vigilia por la cultura, por la memoria verdadera y la justicia, nuestra actividad es una intervención acá en la Facu, en la calle, eh, reivindicando la lucha de nuestras compañeras, las dos compañeras desaparecidas detenidas, que primero inclusive fueron expulsadas de la facultad por la rectora y la decana eh, interventora. Y a su vez también la memoria de la compañera que fue asesinada mientras estaba embarazada de cuatro meses en las calles de Santa Fe. Vamos a hacer esténciles en remera y a su vez carteles para repensarnos también como estudiantes y rememorar nuestra historia como estudiantes de las Facultades de Ciencias de la Educación.